Llamamos en la iglesia bautista de la calle 74, cosas insignificantes. insignificantes. Pues así les llamamos una buena, buena pomada, negro. Es la realidad, encontrando la verdad. Falsos me hablan de amistad, no saben lo que es lealtad, solo tiran a matar. En este juego de azar, la ruleta va a girar, siempre loco me verán. Con mis homies festejar, por humilde y real, No hay tiempo para odiar, el respeto aquí se da Solo pienso en ganar, en dejar de mirar En lo que puedo fallar, sé que ellos hablan para criticar Mi madre me crió bien, hice las cosas mal La calle te enseña también te puede engañar si te dejas llevar Yo lo hago a mi modo Los dejo en la acera El loco de la familia Del que nadie nada espera Sueño contarles todo Llego y los jodo Voy, Voy a, a forjarme para... un perro Del mapa los borro Los bebo de un sorbo Para mí son un estorbo No venga y me cuente No venga y me... Que en el barrio es diferente. Voy sacando rimas, elimino a los contrarios. Sin leyes ni horarios, tranquilos, somos varios. Haciéndolos de a diario. Estilo muy bueno, checa Homie como sueno. Yo no tengo freno, ustedes son puro relleno. Escribo en el cuaderno, puro verso enfermo. Con Escobar soltándolo con. Nuevo Shelly es loco, es el gueto. 3, 2, 1, despeguen Mis homies siempre llegan a la meta si lo quieren 6, 3, 9, respeten Y si no respetas un bachón, espero esperes 3, 2, 1, te mueres Aquí la vida es una, así que mejor agradece 6, 6 3, 9, se level Me despido, paz, y coronamos como reyes Hay que hacerlo sí. Bro, listo para cada ocasión Siempre he tenido razón Changos fuera de este show Su circo no cabe aquí Mientras yo me fumo un blon. Hay que ir a trabajar o Opacar aquel cabrón Amigos mienten según dicen Ser humildes después ya no contestan Y en las malas estás terrible Es terrible Que si hay dinero amigos llegan Por eso ya nunca tengo Y lo gasto en algo que quiera Nací en la acera, crecido en la JL Soy de chelis, de coraza Y cuídate, existen niveles Disfruta mucho que lo bueno cuesta caro Y el callado para siempre Será el que coma dos veces no soy crecido y bendecido, siempre he estado Estoy cuidando el camino que un niño cuida mis pasos Hoy vuelo alto y es claro que he tropezado Pero no caigo dos veces, son las reglas de este vato Y hoy canto demasiado bien, le damos fuego, ya llego a Daniel Con mucha fluidez y con rapidez, te vino a callar en un 2 por 3 Se prende otra vez, sonar bien chingón, se me hizo costumbre callar al bocón Te mueres cual pez, no tienes opción, el Checo y el Dani tomaron el cantón 3, 2, 1